esto este es otro mensaje Aunque tenía esperanza, se convirtió en no Estaba sin destinatario, remito Y si no queda claro, vuelvo y se lo repito Políticamente incorrecto se puede Miro mi opinión y vemos que sucede La realidad se volvió ficticia Y nadie quiere la verdad Si no se volvió noticia no Está empezando, ni de izquierda ni de derecha, las dos están ayudando. El balance siempre es necesario cuando pánico puedes causar detrás de un usuario. Anónimo, yo no necesito pseudónimo, pa' que ni le busquen sinónimos. Un desconocido crónico que se jode el protagónico. Anónimo, yo no necesito pseudónimo, pa' que ni le busquen sinónimos. Un desconocido. Esta máscara me oculta en medio de la oscuridad para responderme preguntas desde otra claridad. Un número más del sistema que se pinta en color rojo cuando se mete en problemas. Sé quién soy, sé quién seré. El tiempo me dio experiencia, juro que resistiré. Esto no es por venganza, solo quiero equilibrar la balanza. A no hay quien cómo actúo, quiero mover el. Escudo, el conocimiento es poder Liberalo, compártelo, recuérdalo Se puede mover el mecanismo Cuando entiendes que hay algo más grande que nosotros mismos We are somos legión Siempre va a ser esa la misión Mi sueño es el lugar del río, eso es mío La única luz de este futuro sombrío Anónimo, yo no necesito ser Para para que ni le busquen sinónimos un desconocido crónico, que se jode el protagónico, anónimo. Yo no necesito su Pa' que ni le busquen sin mínimo. Un desconocido crónico, que se jode el protagónico.